Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de Gacha Life Cringe, empecemos. Ah. ¡Huela historia! Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Este será el fin de Wakanda. la siguiente fase Robar autos Nadar con vagabundos ¡Listo! No. No, esto ya es demasiado Eh... Maravillosa jugar Le quitas lo divertido a la vida You serious hola la cool te crees muy gracioso Flash, fue un accidente Con un demonio, estás arruinando el ambiente, maldito maricota Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Esta perra está loca! Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¡Nos reemplazó! ¡Vámonos! No, solo te reemplazó a ti. ¡Nos reemplazó a los tres! ¡No es así! ¡Oja, enloquecista! ¡Ay, qué bruto focalicero! <risa> Estúpido. <risa> Bueno hasta aquí llegamos chicos, bueno nos vemos mañana con un nuevo video.